Hola, soy Félix Hernández Gamundi, yo fui miembro del Consejo Nacional de Huelga en 1968, representando a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Quiero comentar un poquito alrededor de la marcha del 13 de agosto, que sale del casco de Santo Tomás y va hacia el Zócalo de la Ciudad de México en aquel año es una marcha muy importante porque hasta antes del de movimiento de 1968 el uso de los espacios públicos y desde luego el Zócalo capitalino eh, estaba limitado solamente a los grupos oficiales, la gente podía llegar al Zócalo solamente eh, el día de del grito del 15 de septiembre, invitado desde luego por la presidencia de la república o en el desfile del primero de mayo que solo se le permitía el acceso a los contingentes oficiales o el 20 de noviembre cuando los mexicanos éramos invitados para eh, ver como espectadores el desfile principalmente de deportistas y fuerzas armadas. El, como recordarán todos los que nos ven, el día 5 de agosto hubo una primera marcha que fue de la unidad profesional Zacatenco del Politécnico hasta la plaza del Carrillón del propio Politécnico ubicada en el casco de Santo Tomás. En esa marcha del día 5 es propiamente cuando se presentó el pliego petitorio de seis puntos y cuando eh, Raúl Álvarez Garín, eh, en representación de el, los comités coordinadores de huelga del Politécnico, eh, presenta el pliego petitorio y formula el emplazamiento a la huelga nacional en el caso de que el gobierno no resolviera el pliego petitorio en, en, en, en 72 horas. De suerte que para el 13 de agosto ya estaba totalmente rebasado el plazo de las 72 horas y el pliego no había sido resuelto, obviamente. Entonces se convoca esta primera marcha que sale del de casco hacia el Zócalo. La disyuntiva era pedir permiso o no pedir permiso y había una presión de todos lados de parte del de director entonces del el director general del Politécnico, de todos los medios de comunicación, principalmente de radio, televisión y algunos de los de la prensa escrita, cuestionándonos en el sentido de si ya habíamos pedido permiso al gobierno del Distrito Federal o a la policía como era el hábito hasta entonces. No había manera de utilizar ni el zócalo ni hacer una demostración pública si no se tenía ese permiso. Nosotros dimos en aquel entonces la respuesta de que no teníamos necesidad de pedirle permiso a la autoridad de la ciudad ni a ninguna otra autoridad en virtud de que el permiso ya nos lo había dado el constituyente de 1917 y que estaba en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esta fue una marcha importantísima con más de 200 mil participantes en, en este trayecto haciendo un recorrido que no fue en línea recta, sino que fue eh, recorriendo varias zonas del centro de la ciudad y al llegar al Zócalo hubo tres, cuatro oradores, donde en el propósito de sus discursos fue, primero, demostrar que era una marcha que se realizaba eh, teniendo solamente el permiso de la Constitución, en primer lugar, segundo lugar, que había sido una marcha absolutamente pacífica, muy combativa, muy enérgica, y que tenía el propósito de refrendar el pliego petitorio y demostrar que la huelga nacional había estallado y que seguíamos en espera de la, solución, de la solución al pliego petitorio. El otro propósito de los discursos fue insistir en que ahí no había carreados, que era una marcha en la que la gente participó de manera absolutamente voluntaria y cuáles eran las causas del movimiento de 68 y se dijo es la injusticia, la desigualdad y nuestra demanda principal, la libertad de los presos políticos que al final de cuentas todo era una sola, una sola demanda, libertad y democracia. Yo espero que sigamos teniendo oportunidad de conversar y de que otros compañeros conversen en otros momentos sobre estos temas y agradezco mucho a quienes nos están atendiendo.